Muchos nos hemos acercado a árboles y plantado algunos, pero ¿te imaginas que tengas la mala suerte de acercarte a un árbol y morir instantáneamente? Pues te presento, los árboles más peligrosos. Suscríbete y déjame tu like para seguir trayendo más temas interesantes. Sin más preámbulo, vamos a ello. Primero tenemos al tejo, un árbol de copa piramidal muy común en España. Tiene una envoltura roja que rodea su fruto, y esta es muy venenosa, con solo ponerla en tu boca comenzarías a sufrir. Con lo que las hojas, las ramas y la madera contienen un alcaloide muy tóxico llamado toxina, que provoca convulsiones, hipotensión y finalmente la muerte. RICINO Tuvo una aparición estelar en la exitosa serie Breaking Bad. El peligro de este árbol está en las semillas, que son muy tóxicas debido a una albúmina llamada ricina. Basta con la ingestión de unas pocas para ocasionar un cuadro de intensa gastroenteritis con deshidratación. Puede dañar gravemente el hígado y el riñón, e incluso producir la muerte. Es una de las toxinas biológicas más potentes que se conocen. Lluvia de oro en este árbol, el tóxico alcaloide, citocina, se encuentra en sus flores y hojas las que son venenosas si se consumen. Palmeras. No se debe a alguna toxina o veneno, sino a sus cocos. La caída de los cocos de las palmeras a la cabeza de turistas es una causa de muerte bastante común. Alrededor del mundo, cada año mueren 150 personas golpeadas por un coco en caída libre. El hipomani mancinela, o conocido como la manzanilla de la muerte. También conocido en algunas regiones como manzanilla de la arena, manzanilla de playa, o simplemente el árbol de la muerte. Contiene una savia muy tóxica. Contiene un componente llamado forbol en su savia lechosa. Con solo rozar el árbol, la piel sufre una horrible irritación. Incluso, se dice que cuando los conquistadores llegaron a América, muchos se intoxicaron al comer sus frutos. La historia también dice que los nativos utilizaban la savia del árbol de la muerte para envenenar sus flechas. Se cree, aunque no está comprobado, que fue la razón por la que Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico, muriera, luego de recibir un flechazo en batalla cuando planeaba conquistar la costa de Florida en 1521. Este tiene el récord Guinness como el árbol más peligroso del mundo. La savia es tan venenosa y ácida que el simple contacto con la piel humana provoca un brote de ampollas y puede producir ceguera si entra en contacto con los ojos de una persona. Refugiarse de la lluvia debajo del árbol de la muerte es sumamente peligroso. La salvia es tan potente que incluso diluida en agua causa erupciones cutáneas altamente severas. Además, comer su fruta redonda parecida a una manzana pequeña causa vómitos y diarrea tan severos que llevan al cuerpo a la deshidratación máxima, que solo termina con la muerte. Quemarlo también es altamente peligroso. El humo que desprende puede ser un factor para quedar ciego temporalmente, eso sin contar los problemas respiratorios graves causados por la inhalación del humo. En algunas regiones, estos árboles están marcados con una línea roja o una X en el tronco. Así que alguna vez te encuentras de frente con una señal de este tipo, será mejor que no te acerques. Suscríbete y déjame saber en los comentarios qué árbol más peligroso conoces. Te estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.